Peggy 18. Del 1 al 10. ¿Cuánto... te gustó nuestro beso? Mira quién ha decidido acompañarnos. Muy bien. Ya sabéis cómo va esto. Hacéis vuestra ruta. Marcáis las zonas registradas. ¿Y si hay algo fuera de lo normal? ¡Ali! De acabar con esto no tienes ni idea de dónde te estás metiendo ¿qué quieres decir? no sabes cuántos son ni si están armados no me importa no vais a pararme ¿Qué coño haces aquí? ¿Creías que iba a dejarte esto a ti solo? Thank you.